Me han dicho que esta es mi última encarnación. ¿Puede ser verdad? Sí, ya, eh, seguro que te lo, ha dicho una, te lo ha dicho una tarotista. Lo siento, pero a mí también me lo han comentado más de una vez, cuando interpreto cartas, ha venido alguien y me ha dicho, es que me han tirado las cartas y me han dicho que esta es mi última encarnación. Es verdad, pues no. <coughs> de hecho, si fuera cierto, no haría falta que te lo dijera nadie. No sé si, si has leído otras o has escuchado otras de mis gotas de sabiduría, hemos hablado de los maestros ascendidos, y ahí es donde digo, es cuando la persona llega a maestro en sabiduría, en compasión y sabiduría, el maestro ascendido, que no tiene por qué volver a encarnar. Su alma ya no necesita aprender más de la encarnación humana y por lo tanto no vuelve. Es su última vida esa, físicamente sí, pero precisamente esa es una persona que se ha desarrollado durante miles de vidas y sabe perfectamente todo y desde luego conoce todas sus vidas, conoce cómo está, dónde va a ir, etcétera Nadie le tiene que decir, tú ya no tienes más vidas, ya no tienes por qué volver a encarnar. Si te lo dicen, de entrada, es que, bueno, representa que tú no lo sabes, por lo tanto, es que no es cierto. eso Eso de entrada. Segundo, no hay manera de saberlo por mucho que digan ni tarotistas ni videntes ni astrólogos ni nadie puede decirte cuántas vidas te quedan sabes por qué muy fácil porque depende de lo que tú aprendas en cada una de las vidas tenemos que llegar a un aprendizaje ese aprendizaje hasta ahí hay que llegar no es yo me paro aquí y ya no vuelvo eso es imposible de evitarlo es como si no exactamente pero como un niño tiene que hacer la, la educación obligatoria tiene que llegar hasta ahí no le van a dejar que deje de ir a clase, se le va a obligar a que vaya a clase hasta ahí. Que conste que puede saltarse, hacer novillos, o lo que tú quieras. Nosotros también podemos pasar vidas en las que no aprendemos, en las que no te diré volver atrás, pero que sí que retrocedemos algo psicológicamente hablando, etcétera Podemos volvernos malos, lo que tú quieras, pero en realidad llegarás a aprender y a tener el título de GB seguro. ¿De acuerdo? Pues uh, no, no, seguro que no es tu, tu última vida. ¿De acuerdo? Y déjate hacer caso de esas personas que lo que dicen en realidad es lo que se inventan, lo que creen que, que es real, pero que de razón no tienen mucho. saldréis ganando vosotros y todo el mundo en realidad. Te quedan unas cuantas vidas, seguro, como a mí, como a todos. ¿Cuántas? Idea. Cuanto más trabajemos, menos serán. Thank you.